La sabiduría. Este fue el tema del cuadragésimo quinto curso de actualización bíblico-teológica del Studium Bíblicum Franciscanum. El Studium es una institución científica para la investigación y la enseñanza académica de la Sagrada Escritura y la arqueología de los países bíblicos. Fue concebida por la Custodía Franciscana de Tierra Santa en 1901 y ha estado en funcionamiento ininterrumpidamente desde 1924. El Estudium realiza investigaciones bíblicas desde los aspectos lingüístico, histórico, exegético, teológico y ambiental. En su actividad docente da especial importancia a las lenguas bíblicas y al contacto personal y prolongado con el mundo bíblico oriental. La edición de este año del curso de actualización bíblico-teológica se llevó a cabo del 19 al 22 de abril en el Auditorio Inmaculada del Convento de San Salvador, en Jerusalén. La, uh, la, escritura la escritura fascina. Recibimos solicitudes de amigos. Hablamos de una audiencia en un sentido general, de creyentes. Este tipo de curso de formación tiene una gran demanda. Hemos ganado experiencia a lo largo de los años. Tema de la evidentemente, es un tema. El tema de la sabiduría obviamente encaja perfectamente en el contexto en el que vivimos. Pensamos no solo en la pandemia que sigue presente, sino que también pensamos en las guerras que están asolando el mundo. Es necesario volver a las raíces de la sabiduría, una sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que es don de Dios, pero que luego sirve para cambiar en la práctica el comportamiento. Los ponentes quisieron resaltar en sus conferencias temas muy importantes a partir del origen de la literatura sapiencial. Los temas tratados en las diferentes conferencias fueron Introducción a la lectura de los textos sapienciales La teología de la sabiduría y los salmos El libro de la sabiduría El libro de Job Cómo hablar con Dios en el juicio El testamento de Job La sabiduría que viene de lo alto Sabiduría y espíritu en San Pablo sin embargo, la sabiduría se ha mostrado justa para sus obras, motivos sapienciales. de Job, de viendo cómo hablamos de Job, hablamos de sabiduría. Y ahora estamos viviendo cómo esta literatura está presente en el Nuevo Testamento, pero no como un libro. Entonces, ¿qué relación tiene Jesús con la sabiduría? Partiendo de estos resultados que considero muy, muy positivos, nos animamos a proponer una nueva edición del curso el próximo año. a el año una del CAP. Más de 40. Recuerdo quién fundó estos cursos, el padre Belarmino Bagatti. Luego colaboré muchos años, nueve como decano organizándolos yo mismo. Me encantó ver que los que vinieron después, gracias también a Kansaonova y al Christian Media Center, promovieron aún más la participación en este curso. Muchos vienen de fuera, antes eran mucho menos. Este es un curso realmente útil que se lleva a cabo aquí en Jerusalén, no solo para la gente local, sino sobre todo para los religiosos y religiosas, profesores de religión que después de Pascua toman un descanso del trabajo y levantan sus mentes y espíritus estudiando un tema en particular de carácter bíblico. Trabajamos por la iglesia, por el evangelio y por la evangelización. Así que quien quiera es bienvenido a participar en nuestros cursos. Sepan que este enfoque nuestro es riguroso, pero también dirigido a la evangelización. Las tardes del curso de actualización siempre se dedican a una actividad integradora que incluye una visita guiada a diferentes sitios y museos de Jerusalén. La excursión bíblico-arqueológica más importante de este año se realizó en el Negev, con una visita a las grandes obras de Dios y del hombre en el desierto. En nuestra excursión, ¿eh? en nuestra excursión tratamos de conocer y profundizar en la cristianización del Negev en la actualidad, en particular en Afdad y Shifta, Hemos conocido las antigüedades cristianas de estos lugares, las basílicas y baptisterios para establecer contacto con quienes nos precedieron, los cristianos de estos lugares. Per in contatto, ecco con, eh, con chi ci ha eh, con la con i cristiani di questi luoghi. Eh, anche quest con eh, 45 Hemos elegido el camino del Negev para el 45 quinto curso de actualización bíblica nuevamente este año. Hemos ido a profundizar en la sabiduría dentro del desierto. ...que se ha de la presencia de los cristianos. Los participantes en la excursión pudieron disfrutar de los hermosos paisajes y conocer más sobre las historias bíblicas y arqueológicas del lugar. El primer puesto que visitado en esta excursión se llama En Afdat. El primer lugar que visitamos en esta excursión fue En Afdat, un manantial natural ...que toma su nombre en la ciudad de Abdat... ...la segunda parada fue Abdat... ...la ciudad que da nombre a este manantial ciudad de fundación nabatea. La tercera parada de excursión será Shifta, otra ciudad de fundación nabatea. Ambas ciudades luego conquistadas por los romanos y habitadas hasta la llegada de los árabes en el siglo VII. Conquistadas por los romanos y habitadas hasta arribo de los árabes en el Al final de la excursión se celebró la Santa Misa en las ruinas de la antigua ciudad de Shifta una experiencia inolvidable para guardar en la memoria. Es una experiencia muy hermosa, enriquecedora y también hemos podido disfrutar de este hermoso clima. Estamos aquí juntos, oramos, pero también ha sido una oportunidad para profundizar en nuestra fe, para volver a las fuentes de nuestra fe. Como mi mujer es licenciada en Historia y le encanta este tipo de actividades, mientras que la pequeña y yo somos un poco más curiosos, decidimos confiar y hemos descubierto muchas cosas bonitas. Primero un grupo precioso que nos ha acogido. Aunque que nos vieran por primera vez.